buenas, Pikachitos y Pikachitas, y bienvenidos a Final los Project. Hoy os quiero decir que ya he llegado al top 100 de Deciduye, no top 100 mundial de jugadores, sino de Pokémon. Mi Pokémon Deciduye ya es nivel 100, así que podré ser un banco jugando, pero en tres meses me he colocado top 100 y voy a por el top 1, así que no os perdáis mis aventuras. Os dejo mi código de entrenador, que es lo tengo apuntado aquí, QEN93MGE, es decir, Queso, Nueva York 93, en Madrid, eh, Gerona, España. Hoy os traigo... Estadio Mare, cómo hacer un speedrun rápido. No es especialmente rápido este, pero sí que es una estrategia que podéis usar para pues que Estadio Mare os, os sirva para rankear y tener un win rate más alto y mejorar vuestras estadísticas. Vamos allá. Muy bien, chicos, ya estamos en Estadio Mare. Eh, se están haciendo, ya sabéis cómo son las conexiones de Pokémon Unite que son algo lentas. Vamos a hacer el, el emparejamiento, que por cierto, en esta actualización. Eh, ha mejorado un poco no lo veo tan tosco sí que agradezco mucho por ejemplo esta nueva selección de pantalla vamos a jugar con deciduelle vamos a jugar con cinta periscopio de acuerdo y pesas vale para intentar coger ese bonus y además jugaremos con el bonus de ataque x ataque x ya lo diré para que tengamos más velocidad de ataque y más ataque y ataque un poco más alto avancemos el vídeo ya para entrar lo que tendría siendo la batalla vale muy bien chicos, empieza el combate y lo que vamos a hacer es Podemos ir a top o a bottom, lo que vamos a hacer es ir En este caso vamos a bottom, ¿vale? Y lo que vamos a intentar es intentarlo farmear toda la zona nos, nos cargamos al mono este que nunca me acuerdo cómo se llama ahí pomo al pomo no me acuerdo Snorlax, siempre ayudamos a los compañeros porque por ejemplo esnorlax eh, en el early game te puede ayudar mucho para ayudarte a defender nos cepamos al ludico bueno nunca sé cómo se dice este pokémon pero da igual lo llamaremos mexicanito nos, nos, nos cepamos a mexicanico y luego vamos a portauros de acuerdo eh, con estas dos cosas como ya sabéis tenemos el plus de defensa y el plus de ataque eh, automáticamente somos nivel 6 nos vamos al centro farmeamos del centro para intentar llegar al nivel 7 y tener hoja afilada. Ya sabéis, la estrategia que tenemos con Decidueye, que es ir muy con las medallas, muy a full de ataque. ¿De acuerdo? Eh, la vida importa poco porque Decidueye, cuando sostia, se muere. Así que tal. Y sombra vil para desplazarnos más rápido. Con ataque X también pues mejoraremos un poco más esos críticos. Porque además las medallas también las tenemos con críticos, y al tener el periscopio, los críticos de ataque también no van a ser mayores. Aquí, por ejemplo, me encuentro con, eh, con este Pokémon, que no me acuerdo nunca cómo se llama, y me revienta porque, evidentemente, a mismo nivel es difícil que yo le pueda dar caña, así que intento cambiar mi estrategia, pero la reparación... Por eso es, es, es difícil, lo, lo suyo es que no os encontréis con una muerte rápida, más en los primeros minutos, es intentar, intentar aguantar, no ser muy agros, para que para que podáis contar mejor. Bueno, ahora sí, uh, utilizo hoja afilada, me cargo al, al elefante y también me cargo al, al, al robótico este, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Y lo que voy a hacer, ahora este tío está ahí posteándose en la base, no se va a mover de ahí, Woody Master, pero como yo tengo el knock-knock, lo voy a dejar noqueado y lo que voy a hacer es eh, intentar conseguir mi primer eh, plus de pesas, así ya subo el ataque un poco. Eh, al tener 47 Pokémon Balls de estas, eh, lo que vamos a hacer es liquidar la base y seguimos avanzando, ¿de acuerdo? Seguimos farmeando, intentamos llegar al nivel 15, sobre todo intentando usar el ataque X y, sobre todo, eh, intentando conseguir eh, los pluses de pesas que nos ayudarán a que la partida sea más fácil. Entramos en el mid-game. Ahora, como veis, voy dos niveles por encima, lo que hace que el Rotom sea fácilmente partible, entonces lo vamos a utilizar, la base ahora mismo está en 60, se va a quedar en 30 y yo aprovecharé para marcar justo cuando el roto me entre. La base queda aniquilada y lo que hacemos es seguir pusheando hasta la base enemiga para intentar que pues, se retiren o o que se vean muy complicados, entonces ahora vendrán otra vez a intentar molestarme, eh, pero no hay problema, es lo que digo. Sin ser muy agresivos, porque como os digo, tenemos recuperación de vida pero no somos invencibles, vamos a intentar con hoja afilada atacar, pero vigilar con ataques seguidos o con, los, uh, o, o con ultimates, porque seguramente nos pueden hacer bastante daño. Aquí me arriesgo bastante intentando puntuar en la base, pero lo hago para las pesas, porque realmente me interesa, porque aquí me podrían haber matado y fácilmente me podría ir a a mi casa, 30 segundos. Ahora nos vamos, empieza el late game de la partida, nos vamos al, al centro, y como veis, la partida no pinta bien, porque, porque no se han aprovechado bien las bases. Entonces, eh, nos cepamos rápidamente a Zapdos, y nos vamos, como están las bases totalmente desprotegidas, ahora tenemos que ir a Zapdos rápidamente, ahí a la base enemiga rápidamente, vigilar, porque, por ejemplo, aquí me podría haber muerto fácilmente, lo que pasa es que si te mueves, no te quedas quieto, y vas bastante pushado de nivel, no te va a pasar nada. Entonces, vas bastante tanque, no te pasa nada. Aprovechamos que Zap-2 nos libera la base, hacemos los 50 puntos, y claro, no es la mejor estrategia, porque realmente podríamos esperar a que quedara el minuto, y así entonces eh, puntuar doble. Aquí, bueno, me han hecho una encerrona, y voy a intentar salir como pueda, y al final lo consigo... No, no lo consigo eh, porque, como te digo, me han tirado todas las ultimates. Es importante, sobre todo, cuando jugamos a Pokémon Unite, mucha gente se queda quieta. Entonces es importante moverse constantemente para intentar evitar ataques. Sobre todo, por ejemplo, ata ataques más estáticos como los de Gardevoir o, por ejemplo, los de la los de la rana ninja, que nunca me acuerdo. En Greninja, por ejemplo, hay que vigilar mucho porque estos ataques te pueden hacer mucho daño rápidamente. Hay ataques que, como os digo, son de zona, hay otros ataques que, son, que tienen movilidad, como, por ejemplo, Knock Knock o otros que son de rango, pero bueno, la cuestión es que ahora podemos proteger la base y ya está, con eso ya sería más que suficiente, porque aparte vienen a nivel 15 y fácilmente mi, mi Pokémon está muy por debajo en cuanto para poder tanquear estos Pokémon, quedan 30 segundos no podremos hacer mucho, lo que podemos hacer sí que es, eh, sin... yo aquí me he arriesgado bastante alejándome tanto de la base y esto es una cosa que se hace mucho, porque claro ellos lo que intentan es baitearte para que tú vayas a buscarles, pero yo os recomiendo no apretar tanto porque es lo que te digo Decido yo no tiene nada de vida y en nada te mata. Quedan 15 segundos de partida, la partida está ganada porque entre las repariciones y demás no les da tiempo a llegar. Y bueno, siempre hago el knock-knock-step como para saludar a los compañeros y que sepan que estoy ahí y que agradezco su compañía. En este caso, pues mira, eh, ha sido una partida ajustada, pero se ha jugado bien y simplemente siendo constante y pusheando mucho las bases. Vamos a ver las estadísticas de esta partida, de acuerdo con cómo ha quedado la puntuación final. Eh, finalmente esta partida no ha sido un speedrun en sí, pero bueno, 362 a 230. Damos like a todos los compañeros para que sepan que les queremos mucho, como la trucha al trucho, y como veis, yo he reventado a la partida porque he hecho 200 puntos y unas estadísticas que te cagas. Encima, pues mira, incrementamos energía, ganamos puntos de, de pase y demás. Como veis, casi 100.000 puntos de daño. Es una barbaridad. Y nada más, chicos, que os quiero mucho. Y seguir viendo los vídeos, ¿de acuerdo? Ahí haré más. Des... Eh, me queda, por cierto, el vídeo de cómo he conseguido ese 12 Top 100. Cuánto me ha costado, cuánto he tardado y tal. Es que estoy acabando de hacer el Excel. Os lo haré y os lo traeré. Pero para eso quiero ver 5.000 likes en este vídeo. Porque aparte tengo que sortear la colección de GameCube. Y no le dais like. Como no le dais like, os vendré a buscar. Vale, ok. Eh, dale like, eh. Dale, dale. Un abrazo. Venga, hasta luego.